Una pareja estaba en el cine y la muchacha le pregunta al hombre, ¿Tú por qué no eres romántico como el tipo de la película? Bueno mi amor, es que a él le están pagando, y a mí no. <risa> mamá, por fin tengo novia. Hijo, cuidado, la vas a embarazar, porque los tiempos están difíciles para estar manteniendo hijos. No te preocupes mamá, ella ya tiene cuatro. ¿Cómo saber si un perico es hembra o macho? Muy sencillo, usted lo acariña y si se pone contento es macho y si se pone contenta es hembra. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué le dijo un piojo a un calvo? No tengo ni la menor idea. No te agaches, que me caigo. <risa> Mi amor, los frijoles se están pegando. Yo no me meto en asuntos de otra gente, por favor. Hay que guardar las distancias y respetar a los demás. Los frijoles de la paila que se están pegando. Ah, voy a echarle agua.